Estocolmo viene la catita en breve, en tres minutos. Portaleando la tarde. Ahorita tantas lunas que no nos hablamos, oye. Muchas gracias Emilio que está de invitarme a tu programa una vez más Aquí nos encontramos portaleando a la tarde y estoy muy contenta Porque le traigo un montón De novedades y además que lo vamos a pasar Muy bien, así que aprovecho de saludar A todos los amigos que nos están Escuchando, a todos los auditores Por este día tan especial Como 7 de agosto Ya más claro que quita de sí, la eh, primavera eh, hay, hay Hasta hay los días se hacen más largos y por supuesto también pasaron hartas cositas en, en, en estas últimas dos dos tres semanas oye eh, eh, pasaron cosas importantes ah ¿eh? y definitivamente han pasado de todo lo hemos visto todo bueno como costumbre nuestro gran programa de portaleando de mil y Diva empezamos con nuestras efemérides Soy los claro tiki. Que 7 de agosto como hoy, en el año 1974, ya hace 46 años, un joven francés, Félix Petit, puso un cable entre las dos torres gemelas, la del norte y la del sur, y cruzó a las 7 y 15 de la mañana. Se tardó 45 minutos en cruzar de una torre. ¿Cómo lo ve? Oye, es una historia... eh, desafiante, ¿eh? Es una historia sorprendente, sobre todo porque incluso ahora... Felipe Petit, él da conferencia, ya tiene alrededor de 66 años, ni cuenta su hazaña, lo dice, y un hombre visionario, que es lo que realmente quiere exponer al mundo, es que el nada es imposible, que los sueños se pueden hacer realidad, y sobre todo inspirar, él dice que esto lo hizo por inspirar. Él no solamente cruzó las Torres Gemelas, y también se embarcó en, en el puente más grande de Sydney, en Australia, cruzó también en un cable cerca de la Eiffel Tower, ahí, ahí en París, la Torre de Eiffel, y también fue invitado por eh, Israel para poder cruzar uno de los cables más largos. Así que fue toda una trascendencia que él marcó su vida y dejó un hito ahí en esas torres. Incluso el director de la construcción, Guy esto sale, él lo invitaba y tenía, como quien dice, libertad de acceso para poder subir a las torres. Usted sabe que se cobraba una entrada para subir a las torres, así que él lo permitía en subir y así observar esa tremenda hazaña. Claro que sí. Yo yo tuve la oportunidad de estar en las Torres Gemelas eh, justo una semana antes que se cayeran y fue algo. El, las Torres Gemelas eran algo ¿Sí? bien especial porque uno veía la altitud, veía la gente de chiquitita y, y, y se sentía mucho viento, había una gran ventisca que se podía observar en, en el alto de la torre de los 88 pisos, entonces imagínate para él qué sentía este gran joven francés, Petit Philippe, para poder cruzar las dos torres, fue impresionante la hazaña que él realizó, y por eso queríamos hoy día recordarle para también inspirar a todos nuestros auditores que nos escuchan, a poder creer y dejar un gran mensaje en esas vidas de hacer algo especial. Siempre hay una oportunidad. Claro que sí. Oye, eh, eh, otra de las efeméreas que tenemos el día de hoy eh, es eh, de, de, de una artista que prácticamente eh, lo, lo tiene todo. ¿eh? Que sencillamente, sí. eh, eh, viendo acá algunos registros, eh, fue nombrada por 15 años consecutivos la artista femenina del año en los premios de la radio, estamos hablando de Jenny Rivera. Sí, mire, yo le quise traer porque esta artista fue súper famosa, como usted bien lo ha dicho, lo ganó todo, pero cuando se dice todo es todos los premios, Grammy fue los Billboards, fue también nombrada por Fox News, en New York Times, como la etiquetaban como la mejor artista femenina. Se le iguala también la fama incluso a Celia Cruz y Selena Quintanilla Entonces ella fue una gran precursora Y sobre todo se dedicaba mucho a poder ayudar a todas las mujeres Ella dedicaba mucho tiempo y su carrera, su música A poder eh, fomentar y ayudar a todas las causas Especialmente dando tiempo, dinero a la colección nacional Incluso ella vio una forma de violencia doméstica, ella nombró una fundación y a raíz de esa fundación se le da en Los Ángeles el 6 de agosto como el día de Jenny Rivera y por eso lo queríamos recordar porque yo creo que eh, las mujeres debemos ser siempre unidas y, y a través de ella, de su música, ella inspiró a muchísima gente eh, es algo bien especial yo sé que aquí en la radio portales siempre la habíamos tocado y ha sido nuestra favorita por años así que por eso quería recordarlo en mi Día tan especial. Oye, estoy viendo por acá entre otras cosas también se hizo agregadora a varios premios los nuestros, uno de los más importantes de la música latina. Eh, eh, eh, estuvo en portada de la revista People en español eh, y, y de hecho lo que estamos escuchando de fondo eh, eh, es un video que está en el canal oficial de ella en vivo. ¿Mm? Eh, uh -huh. Y que se llama Quisieran tener mi lugar Que fue estrenado el 1 de julio eh, recién pasado en esa plataforma Exactamente, y aparte que ella dejó una gran trascendencia Y a raíz de ello salió una teleserie que la está transmitiendo Y va a comenzar ahora el 11 de, mar de agosto en Telemundo Internacional Esa serie se llama... Mariposa de Barnock, una serie que, que tiene alrededor de 95-91 episodios, son muy intensos. Y tuve la oportunidad, incluso, de entrevistar a Angélica Slaya que me gustó mucho porque ella describe cómo fue grabar esta serie, cómo se inspiró, cómo ella cumplió su sueño. Que aunque es una actriz y no cantante, ella pudo cantar a través de esta eh, actriz interpretándola. También contaba ella. Lo, lo, lo fascinante que era porque le tocó que estaba embarazada en este periodo cuando ella estaba filmando y que eso le hace sentir esa conexión de mujer y, y, y parte de la serie en la cual ella siente la música ve a sus fans ve el equipo que está grabando con ella ve ese escenario que la envuelve y ahí es como ella entiende que fue ser la historia generada. así que una serie que y ya se viene venir, yo la recomiendo, va a estar muy interesante, no recuerdo, va a estar ahí en Telemundo, y se va a estar transmitiéndose en todo Chile y en Hispanoamérica, y se llama Mariposa de Barrio. Así que eso también nos va a recordar y nos va a acercar un poco a conocer y recordar quién fue Jenny Rivera. Claro que sí. Y en lo que respecta a Paranamás, hoy hay una, una obra que pasa los años y sigue siendo... Una de las favoritas del público, Madame Por Butterfly. Por supuesto, yo aquí le quería traer este, un, los grandes panoramas que tenemos, y sobre todo para hoy, porque se presenta en el Teatro Municipal de Las Condes, el programa y ópera Madame Butterfly, una de las óperas para mí la más hermosa. Yo he tenido la oportunidad de verlas muchas veces, sobre todo en Royal Opera House, en Londres, y, y es Fascinante la obra de Puccini cómo llega al corazón nos interpreta la historia de esta gran japonesa que se enamora de un americano y que sufre por su partida y también la pérdida de su hijo y, y esa obra es eh, única, épica y la podemos disfrutar en el día de hoy en vivo el día viernes 7 de agosto a las 7.30 y donde la pueden ver nuestros auditores pues pueden ir a la página de Teatro Las Condes, que es tmlascondes.cl De una forma totalmente gratuita la pueden disfrutar esta noche. Además también tiene varias programaciones este teatro, así que pueden ir disfrutando de las otras obras que se van a realizar, como El Bosque Sin Fin, que se va a realizar este domingo a las 12 del día. Así que ahí tienen otras oportunidades de disfrutar un poquito más. Festival de Cine Femenino es... Ya llevamos eh, tenido la oportunidad de asistir a este festival de cine femenino en vivo Es una gran experiencia porque me gusta, se, se fomenta, se ayuda, se colabora Todo lo que son las directoras femeninas, las productoras, camarógrafos Todo aquello en, blake, en torno a este tipo para apoyar a la mujer y al cine femenino ...también cuenta con una tremenda gama de variedades... ...películas europeas, latinoamericanas... ...tenemos películas por ejemplo de Alemania... ...como febre tenemos películas de chilena y estadounidense ...El viaje monástica... ...tenemos películas argentinas, Parfumaz... ...tenemos películas de Costa Rica, El Espartano de las hormigas... ...hay cortos internacionales... ...hay también documentales... ...va a ser una gran experiencia... Se realizará a partir del día 4 al 9 de agosto y cerrará este fin de semana, el 9 de agosto, con una película brasileira llamada La Vida Invisible que nos trata del año 1950 donde nos describe una familia de Gonzalo, de dos hermanas y que se separan pero después de esta guía escapa y regresa a embarazar, ambas tendrán que superar los obstáculos que se le impiden de convertirse en las mujeres que podrían haber sido, es una película ganadora del premio del certamen del festival de Cannes así que una gran experiencia, yo los invito es totalmente gratuito lo único que tienen que hacer es a la página web que se transmite dirigirá en tv.feshome.com o bien pueden ingresar a la página fencine.cl así que les repito la página tv.feshome.com o fencine.cl y también está co-conocido por la directora de Antonella Ferrez así que y de adivine cómo se llama la sección especial este año de <risas> así que <risas> yo sé soy... ...de poder participar en este, este gran festival de cine... ...así que apoyemos un poquito este cine, hay nacional, hay documentales, hay charlas... ...entran a la página muy especial y estoy segura que miremos la parte positiva... ...a pesar de que estamos en casa o que no se podamos ir a estos eventos... ...podemos disfrutarlo desde nuestro hogar... ...algo que, que nos da la oportunidad a todo Chile e incluso los que nos escuchan fuera de Chile... ...de poder entrar aquí... De la claro que sí Y rápidamente porque estamos eh, A cinco minutitos, Catita eh, ¿Cuáles son los destacados Para Netflix esta semana? Mire, le tengo tres películas Porque vamos a tocar un poquito de todo Comedia, cine europeo y documental en el, Yo vi la película Es de edición, me gustó muchísimo Usted sabe que en Europa se realiza Así como nosotros antes teníamos la OTI Aquí en Latinoamérica Es el Eurovisión, que es un conjunto donde todos los países de Europa se reúnen en un país denominado para poder cantar una canción y así poder competir en este caso la película se llama Festival de la Canción Eurovisión La Historia de Farsaga, Saga que nos cuenta de dos jóvenes islandeses que quieren y anhelan a toda costa poder participar en Eurovisión y la, la, la canción es bastante buena, me ha gustado mucho, la película tiene gran comedia, un colorido espectacular y deja con un muy buen sabor de boca, porque también nos invita a creer en todo lo que nosotros somos capaces. Sí somos perseverantes y seguimos adelante. Así que yo invito a todos los auditores a ver esta película, se llama Eurovisión Falsada, una comedia, se van a reír, la van a pasar. De una película livianita, pero muy interesante. Y sobre todo porque nos, nos deja ese mensaje, ese mensaje de perseverar, de creer en nosotros, y además claro, que la música es sensacional, un gran vestuario. La otra película que le quería comentar para amantes del cine europeo es. Pedro la Afortunado, que no? es una película danesa, está dirigida por Billy August y está basada en la novela de Henry Potopidan. Esta novela eh, nos describe la historia de un joven que pertenecía a una familia religiosa muy cristiana que se embarca a vivir en Copenhague. Allí él va a estudiar ingeniería y su anhelo es poder formar molinos y a poder ayudar eh, a la naturaleza y poder así también ahorrar un costo de energía. Una idea muy visionaria. Lo especial de la película es que nos muestra cómo ¿Cuán importantes son las decisiones que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo marcan esas decisiones para bien o para mal? Y nos marcan incluso el rumbo donde nosotros podamos elegir. En esta película es, tiene una fotografía espectacular. Está muy bien ambientada a lo que es principios de siglo. Y también nos caracteriza y nos introduce un poco a la cultura danesa. Es una película interesante porque siempre estamos acostumbrados a ver muchas películas hispanoamericanas o norteamericanas. Y ahora también... Es bonito disfrutar de un cine europeo. Nos deja un gran mensaje de perseverancia, de cumplir los sueños, de tomar decisiones y saber aceptar. Y sobre todo el orgullo, porque a veces caemos en el orgullo y perdemos todas las oportunidades de la vida por no saber reconocer cuál es lo mejor para nosotros. Y para último quería resaltar de que ha habido en las noticias de hoy, en toda esta semana, se ha hablaba mucho del caso de giselle maxwell entonces usted la conocerá que giselle maxwell fue eh, la novia o pareja de jeffrey einstein y en esta y, también, y esto ha dado mucho que abrir sobre todo los comentarios del príncipe andrés en el cual eh, fue amigo de jeffrey Einstein y también se le dio en su casa así que a raíz de esa que ha habido todo un piritaje para poder saber más sobre el autor, se realizó este documental, un documental de Jeffrey Einstein en el llamado eh, Asquerosamente Millonario. Un documental bien interesante que nos invita a conocer un poco más sobre este autor, eh, en el cual él describe cómo fue este caso. Eh, es bastante lo rosa un poco cómo es el, el profundiza el tema. No toca mucho el tema de Andrés, pero sí lo menciona como parte y autor de haber visitado la casa y haber sido conocido por una de las jóvenes que participaba. Hoy en día, el caso de Giselle Maxwell está presa en la justicia estadounidense y se va a hacer proceso ya para el 21 de julio del próximo año, así que para aquellos que quieran conocer y profundizar más en este tipo de casos de investigación ahí les dejo ese documental para esta semana claro que sí, y para ir cerrando eh, en son del tiempo Gatita, eh, un día como hoy también nos dejó un grande de la música y sí, volar así que nos vamos con Domenico Moduño eh, tenemos grandes especial esta semana esta semana recordamos a Marlene Morrow. nos dejó en el año ya un año bastante triste pero que la queremos mucho yo hice un especial ahí en Youtube lo pueden encontrar en Positiva Oh, también en mis redes sociales que hablamos y, y hablé sobre cómo la belleza de Marilyn Monroe Ella leyó mucho, mucha gente cree que la típica rubia que hizo películas de, de comedia Pero ella fue una gran, leía mucho, leyó más de 450 libros Y eso fue algo bien especial, así que los invito a conocer un poquito más sobre esta actriz y como bien decía cerramos nuestro programa y nos vamos con Domingo Moduño con este gran temazo como volares gracias Emilio por invitarme a tu programa y poder participar una vez más Portaleando en la tarde Claro que sí Catita eh, Siempre es bueno tener eh, estos panoramas Para el fin de semana Sobre todo ahora en medio de, de esta pandemia Que estamos viviendo hasta el día de hoy ¿Mm? o Por lo menos Para levantarnos un poquito El ánimo Así que nos vemos eh, la próxima semana Con más panoramas de cultura Y espectáculos como siempre Acá en el Portaleando Muchas gracias, Belén. Hasta pronto y un saludo a todos nuestros adentro. Chao, chao. Claro ya que sí, nos vemos. Feliz fin de semana. Chao, chao.